Evangelio del Día Primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles 6 8 15 en aquellos días Esteban lleno de gracia y poder realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos Oriundos de Sirene, Alejandría, Silicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban ver o hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen, le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra dios alborotaron al pueblo a los ancianos y a los escribas y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al sanedrín presentando testigos falsos que decían este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Cenedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Salmo de hoy dichoso el que camina en la ley del Señor Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí Tu siervo medita tus decretos Tus preceptos son mi delicia Tus enseñanzas son mis consejeros Dichoso el que camina en la ley del Señor Te expliqué mi camino y me escuchaste enséñame tus mandamientos instruyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas dichoso el que camina en la ley del señor apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley escogí el camino verdadero desee tus mandatos y tus mandamientos dichoso el que camina en la ley del Señor Evangelio según San Juan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 la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra de Dios. Reflexión. No lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba este episodio de los hechos de los apóstoles nos presenta tras la unción de los siete discípulos como diáconos para la ayuda de los apóstoles hombres de profunda fe y respetados en la comunidad uno de ellos esteban iluminado por el espíritu predicaba y realizaba grandes prodigios esta situación provocó que unos cuantos de la sinagoga de los libertos, que eran descendientes de los que Pompeyo esclavizó y llevó a Roma 63 años antes de Cristo, y que tras su liberación habían recibido una cierta educación helenéstica y procedían de Sirene, Alejandría, Silicia y Asia. Al no poder rebatir la sabiduría y espíritu con que hablaba Esteban, comenzaron a difamarle y buscando falsos testigos. Lo denunciaron ante el Cenedrín, pero él, ante los miembros del consejo, permaneció tranquilo y su rostro se iluminó como Moisés cuando bajó del Sinaí, pareciéndoles que fuera el rostro de un ángel. ¿Cuántas veces... Cuando no se tienen argumentos para rebatir una verdad evangélica se recurre a la difamación y a la calumnia y mucho peor cuando cuando éstas proceden de un mismo ámbito religioso Qué difícil es aceptar que el otro tiene razón Nos creemos que nuestros argumentos son los verdaderos y ni tan siquiera intentamos escuchar los argumentos de los demás nuestra reacción es desacreditar al contrario, sin pararse a pensar en las consecuencias de nuestros actos y en el daño que podemos realizar. Predirectos, amigos, oyentes, todos. Te invitamos a suscribirte a este canal y compartir nuestros audios. De esa forma tú estás evangelizando y es un llamado de Dios. Buenos días y muchas bendiciones para ti y los tuyos. Te ha acompañado Julio Vázquez.